A tu lado aprendí muchas cosas, entre ellas a no confiar demasiado, a no confiar demasiado en las personas, a siempre ver por mi felicidad antes, antes de pensar en alguien más, a cuidar y cumplir mis metas. Aprendí que quien te quiere de verdad te lo demuestra todos los días y no cuando siente que te está perdiendo. A tu lado, Aprendí a quererme, gracias, contigo aprendí que mis mañanas son más cálidas desde que tú ya no estás, aprendí el valor de mi soledad desde que tú ya no haces como que vienes, fuiste dolor, agonía, aislamiento y letargo, tu compañía me hizo sentir cada vez más solo, tu falta de atención y tiempo me recordó porque amaba tanto mi propio espacio, me recordaste que se vive mejor estando solo que acompañado de alguien que me ofrece una compañía ausente. No niego que tu génesis fue de atención y la promesa de un amor juntos me sedujo, al punto de volver yo a creer en lo que para mucho tiempo entendí como el cruel amor. Abriste una caja de esperanza y con ello la ilusión de volver a creer en los besos ajenos, pero pronto te volviste hacia tu frialdad y asumiste que siempre me tendrías. Llegaste a pensar que siempre estaría aquí para ti y por eso dejaste de hacer lo que de ti me enamoró y me convenciste de que tarde o temprano la gente falla y me enseñaste a ser todavía más desconfiado y a no creer más. Hoy agradezco tu ausencia porque me recordó que en mi soledad yo solía ser feliz. Solía ser feliz al no esperar un mensaje que no llegaba. Yo era feliz por no esperar nada de nadie. Yo solía ser feliz cuando dormía tranquilo, sin la duda de ¿me querrá aún? ¿Le importo? ¿Será que pensó en mí? ¿Por qué ya no me escribe? ¿Por qué ya no me toca? ¿Estará con otro? Desde tu ausencia ahora me siento más libre. Contigo se fue mi ilusión por amar. Pero, regresó mi paz, esa que estuvo ausente durante el tiempo que aquí estuviste fingiendo querer quedarte, porque a decir verdad, tus ganas no superaron tus actos, y por mucho que decías quererme, nada de eso se materializó en hechos palpables. Estuve encerrado en la agonía de la espera, viendo, viendo a qué horas te asomabas para estar aquí, y pronto descubrí que tenías algo mejor que hacer, y que yo cada día ocupaba cada vez un lugar menos importante en tu vida. Pronto me di cuenta que todo era más relevante, excepto yo, que fui quedando hasta abajo de tus pasiones, hasta el punto en que me viste como una obligación, y aunque te forzabas a ti, Convencerme no podías porque tus palabras no eran certeras, porque tus contradicciones eran más evidentes y tratabas de usar tus oraciones y frases como un modo de ocultar lo que hasta entonces fue desinterés. ¿Qué duele más? ¿El desinterés? No. Lo que más duele es la apatía que tratas de pincelar como genuino amor. Lo que más duele es verte intentarlo cuando trato de aquí sacarte porque unos días eres amor y gloria, y la mañana siguiente tu alma parece haber sido congelada hasta llegar al cero absoluto. No me dañó así tu falta de amor, me dañó tu burdo intento de amar a fuerzas, me lastimó tu bufo intento de quererme, forzándote a quedarte, cuando por dentro ya no querías estar aquí. Duele más cuando quieren con apatía, que cuando ya no quieren más. Podría lidiar con un, lo siento, no me interesas más. Pero lidiar con un tenme paciencia, es tan duro, porque con una mano me acaricias, mientras que con la otra me rasguñas y hasta cauterizas de a poquito. Es más fácil lidiar con una herida que sangra, pero qué duro es lidiar con una que solo cauteriza. No sientes el dolor de inmediato, pero sabes que partes de ti se están perdiendo a trozos. Sin embargo, no te guardo rencor alguno. En tus delirios de pasión dijiste cosas que no podías sostener en el tiempo y el combustible que daba vida a tus ganas de estar conmigo, se fueron apagando, no te juzgo, el tiempo marchita las ganas, y las promesas son tan efímeras, que no duran, no duran ni el paso de los meses, mucho menos de los años, al final todo amor, por mucho que pretenda encenderse, muere, ni te señalo por tu falta de interés,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 Sin embargo, todo aquello que empieza se marchita. Aún las flores que retoñan, las mismas perecen, las estrellas que brillan como las pléyades, en algún momento se dispersarán o quizás se apagarán eventualmente. Todo marchita, la tierra, el sol, hasta algo tan inmenso como este universo, no está exento. Comparado con eso, un bello amor es tan efímero como un abrir y cerrar de ojos, en un instante nacemos, en un instante tan corto, crecemos, reímos, lloramos, peleamos, sufrimos, lamentamos, regocijamos, aborrecemos y desde luego amamos, todo es transitorio y luego todo cae en este sueño eterno llamado final. Así. Solo me queda haber disfrutado de aquellos momentos que me regalaste y que me hiciste sentir grande. La desconfianza es la cuota que se paga por un poco de placer. Ahora quedo yo y mis ganas de vivir. Ahora quedo yo y mis fuerzas para continuar. Ahora estoy yo con mis ganas de cumplir mis metas. Me diste el regalo de un amor que existió. Atesoraré el regalo de una presencia efímera y la guardaré como un bello recuerdo de que aquí estuviste alguna vez, de tu amor aprendí a ser desconfiado pero también volví a recuperar mi paz mental, ahora soy más libre, ya no espero nada de ti, ya no busco nada que no pueda hallar aquí, hoy me estimo en valor para encontrar a una persona que realmente me quiere de verdad y si no aparece, realmente poco importa ya. A este mundo fuimos traídos en soledad, y en soledad ocuparemos cajas fúnebres. La soledad es el estado natural del ser humano, que nace sin acompañante y se extingue errante. Fuiste belleza, amor y ternura hasta el día en que tu amor por mí se esfumó. Ya no pretendo orillarte a ser como solía ser antes, ¿de qué sirve un interés forzado? ¿No debería darse con espontaneidad? ¿No debería ser dado sin que se pida? Te entrego el olvido y que vivas feliz con tus decisiones, no te estimo en pérdida, porque gané un tiempo de cariño, atención y amor, no te estimo como alguien que ya no está, sino más bien como alguien que alguna vez se quedó y estuvo por un corto tiempo, serás recuerdo bello que ocupará mi mente, ya no serás más la sombra de la incertidumbre, ni serás la historia que me recuerda a las anteriores, serás alguien que atesoraré como algo bello, la desconfianza es temporal, alguien más vendrá. Alguien más aparecerá y hará lo que tú no habrías podido, no es tu culpa, todo se extingue y solo lo que es genuino sobrevive y se queda hasta el final. Y sé que alguien aparecerá cuyo amor será perecedero, porque todo al final es una transformación. Todo aquel sentimiento nacido como efímero también es capaz de desafiar la naturaleza del final y llegará a un amor tan real Nacido para ser sincero, que será tan puro que seguramente será el amor más cercano a Dios.